A Carlota, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. No Quería remarcar también que bueno yo también he sido estudiante, aunque ahora sea parte del equipo, pero también he sido estudiante hace tiempo, así que bueno, también Que nos puedes contar también esa parte de tu experiencia, ¿no? Sí, total. ¿Qué tal es trabajar en YouTube Project? Buena pregunta. <risa> Eso no venía en, el, en la entrevista ¿Eh? que me mandaste, no. Um, bueno, pues después, de, verdad, cuatro años, verdad, después de cuatro años no es mal, obviamente, si no, no llevaríamos cuatro años ya trabajando juntos, pero, pero... ¿Pero es difícil? Eh... No, no, o sea, no es no es difícil trabajar en equipo cuando te gusta y cuando tienes un equipo así, entonces es, es fácil, hay comunicación, entonces el trabajo se hace guay uh -huh. um, y el proceso es un proceso que bueno para mí ya es pan comido porque son cuatro años haciéndolo, entonces uh -huh. obviamente no, no me supone nada, nada nuevo, pero, pero sí es un proceso que, que vamos a hablar de él ¿no? uh -huh. Uh -huh. durante el podcast de hoy, pero, pero es, es sencillo. Uh -huh. Lo que pasa es que, obviamente, cuando tú te vas a Australia o cuando piensas en irte a Australia, obviamente se te hace como un poco una, una montaña, ¿no? Sea Australia, sea Canadá, sea Nueva Zelanda, porque como no sabes eh, no sabes cuál es el proceso, pero es verdad que tú, llevando cuatro años o, o cualquier persona del equipo, pues lo hacéis cada día, con lo cual se os hace, pues para vosotros, como dices, es pan comido, ¿no? Sí. Pero hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De, de los pasos a seguir eh, para, para irse a Australia. Entonces. ¿Qué es lo primero? O sea, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para irte a Australia? Bueno, lo primero contactar con nosotros, obviamente. ¿A, <ríe> a la página la... de contacto? Exacto. <risa> Instagram o, sí. o bueno, ya en todos lados nos podéis encontrar, así que contactar con nosotros y contarnos un poco siempre qué queréis. Es decir, pues cada persona es un mundo, entonces obviamente pues encontrar un, un plan de estudios y encontrar... A una escuela y una ciudad y todo que le gusta a cada persona es en función de cada perfil. ¿no? Entonces para que nosotros sepamos y podamos ayudaros eso es lo primero, saber un poco más de vosotros y qué es lo que estáis buscando. ¿no? Sí. Um, lo primero va a ser eso, decidir escuela, decidir eh, bueno, la ciudad, obviamente, y previamente haber decidido el país. O sea, entonces sería país, ciudad y escuela, donde nos, quede, donde nos queréis ir. Entiendo que eso no te lo dicen a lo mejor en el primer mail, no, no lo puedes saber porque obviamente no tienes ni idea, ¿no? O sea, tú tienes la idea de que a lo mejor te quieres ir a Canadá, pero claro. no tienes ni idea sí. de las diferencias entre Vancouver, Toronto, Montreal, Total. o te quieres ir a Australia. Entonces, eso sí que, ¿no? En un primer mail o en una primera entrevista por Skype, por Zoom, por, por donde obviamente os vaya mejor, Tomáis esa decisión, ¿no? O sea, el, la persona, o sea, el estudiante te explica un poco quién uh -huh. es el perfil que tiene y tú le vas diciendo, pues mira, por tu perfil pienso Exacto. que esto te puede ir mejor Exacto. o peor, ¿no? Asesorando un poco en función a lo que cada uno puede querer porque puedes venir de un estilo de vida completamente diferente a lo que vayas buscando en este viaje, en este cambio de vida que haces al, al mudarte de España, ¿no? Hay gente que simplemente se quiere ir de España a aprender inglés, a vivir una experiencia y no tiene tampoco definido un destino, es decir, me quiero ir, cuál es la mejor opción a día de hoy, en dónde puedo encontrar mejores oportunidades para un futuro mejor, o, o dónde puedo aprender inglés, dónde no encuentro tantos hispanohablantes, todo ese tipo de cosas, obviamente se van definiendo exacto cuando hablamos con ellos. Ahora, obviamente, Carlota es listener en España, por eso nos estamos refiriendo a España, pero obviamente tenemos a nuestros eh, listeners en, en Latinoamérica, eh, en la oficina de Colombia. Obviamente, ahora ya no trabajamos hoy, no estamos trabajando desde la oficina por el virus, mm -hmm. pero tenemos a todos los, los eh, listeners allí también pues para ayudar a la gente de Chile, México, Colombia, Argentina, de donde sea. ¿no? Um, vale, y una vez... Llegáis a un acuerdo y decidís eh, una ciudad. ¿Es difícil elegir escuela? Es decir, ¿en base a qué la gente elige una escuela? Um, no es difícil siempre y cuando tienes un presupuesto ya pues eh, más o menos en mente de lo que quieres gastar y sobre todo también de, del tipo de... Um, o sea, de, del nivel de inglés que tengas, ¿vale? Es súper importante. Yo siempre digo que esos son los dos factores así que hay que tener en cuenta en función al presupuesto que uno tenga, porque obviamente puedes querer venir a estudiar a la mejor escuela de mejor calidad de Australia, pero si no tienes un presupuesto para ello, pues a lo mejor tienes que buscar una escuela de calidad media. Nosotros tenemos básicamente diferentes rangos de precio por eso mismo, porque no todo el mundo tiene el mismo presupuesto para venir a estudiar inglés o bueno, otro tipo de cursos, entonces pues eh, obviamente encontrar un precio intermedio que, eh, que pueda, digamos, eh, ajustarse al bolsillo de todos. Entonces, siempre digo lo mismo y es que eh, es como si, si te vas a un hotel de cinco estrellas o si te vas a un hostel, ¿no? Cuando te vas a la escuela más económica, pues sabes que a lo mejor el tipo de servicios va a ser más básico si te vas a una escuela... De más calidad, pues vas a tener un servicio más top, más, eh, digamos, moderno en muchos sentidos. La metodología de enseñanza, ah, obviamente también, pues eh, las instalaciones, el campus y demás, pues va a ser también mejor. También creo que es importante eh, explicar que sí que es verdad, y eso es una cosa que siempre decimos y que creo que se mantiene en todos los países, que la, la, el, la relación calidad-precio funciona. Es decir, las escuelas caras son las buenas y las escuelas baratas son las que menos nivel tienen, con lo cual sí que no hay ese factor de, uy, me cojo una escuela cara y a lo mejor tengo una enseñanza mala. No, las escuelas, las mejores escuelas son las más caras, obviamente, ¿verdad? Obvio, sí, además yo siempre digo lo mismo, al fin y al cabo estás pagando mayor presupuesto por un servicio que van a tener mejor, eh, digamos, presupuesto también la escuela para ofrecerte ese servicio. Efectivamente, pues profesores a lo mejor más cualificados, eh, instalaciones, como digo, mejor, la metodología de, de enseñanza también diferente, que no sea la básica, a lo mejor en una escuela muy, muy, muy económica, pues la metodología es rollo una ficha, de que rellena el huequecito, como lo que hacíamos en el cole o en las academias en, en, nuestro, en nuestro país de origen, que es también válido para algunas personas, pero otros que buscan algo más diferente o algo nuevo y prefieren gastarse más dinero, pues ahí hay escuelas que no van a fallar y es eso lo que dices, calidad-precio va relacionado. Uh -huh. Vale, decidimos escuela, next. O sea, el primer, el primer, primer paso, ¿no? Decidir eh, ciudad, o sea, país, ciudad y escuela. Una vez hemos decidido la escuela, ¿qué sí. hacemos? Um, obviamente, el nivel de inglés va también a, a ser súper importante a la hora de decir escuela, porque yo siempre digo la mismo: la gente que tiene eh, plan de encontrar un nivel de inglés o alcanzar un nivel de inglés en el futuro X también va a depender del tipo de escuela que elijas. Entonces, el plan de estudios es lo siguiente y significa pues, buscar qué, cursos o qué curso es el que te interesa por, por tu objetivo, ¿no? Pues oye, tengo un muy buen nivel de inglés y quiero uh, mejorarlo y quiero llegar a alcanzar un certificado Proficiency o un Advance de Cambridge y necesito hacer un curso preparativo para ese curso. Entonces ahí vemos qué plan, qué plan de estudios y cerramos presupuesto con la academia porque obviamente todas las academias tienen su precio, nosotros no ponemos los precios, como ya sabéis, y entonces tenemos que siempre encontrar que el precio esté cuadrado con la promoción que tienen para ese mercado y en ese mismo momento entonces verificar precios y, y enviarte una, una cotización, ¿no? un presupuesto final. Uh -huh. Perfecto, entonces una vez te envían eh, ese precio final y lo aceptas... Ahí entonces el estudiante puede hacer el pago, acepta el, el precio, acepta el contrato, uh -huh. um, hace el pago del curso y nosotros también eh, le asesoramos que haga el seguro médico, el pago del seguro médico también en una única transferencia uh -huh. y el seguro médico es algo que es obligatorio, como ya sabréis y si no sabéis es para el visado de estudiantes 100% obligatorio, un seguro de estudiante internacional uh -huh. y, que no que... sirve, perdón, uh -huh. que no sirve tu mutua, no sirve no, no. cualquier seguro sino son unos seguros específicos que eh, marca el gobierno de Australia el ¿verdad? Overseas Student Health Cover o SHC uh -huh y ese es un seguro que 100% hay que contratarlo. Tampoco es un precio muy elevado, al año pueden ser unos 500 dólares, que eso equivale a, pues nada, a 200 y pico de euros. Por lo tanto, es asequible. Y si tú tienes un seguro médico privado en España, pues perfecto, pero si no lo no tienes, tampoco pasa nada, no es obligatorio. Uh -huh. Entonces, se paga eso junto y ahí es cuando ya empieza el proceso de verdad de me vengo a Australia. Una uh -huh. no vez pagado, pues... Bueno, pues, eh... Australia no hace la nueva Canadá. Eh, una vez pagado, pues eh, recibimos toda la información para, para pedir el visado. Exacto, ¿no? ahí ya es cuando confirmamos con la escuela que el estudiante tal ha hecho el pago de su curso, eh, contratamos el seguro médico y ya empezamos a hacer toda la preparación del visado del estudiante hmm. con el equipo de departamento de visados. Vale, es decir, que tú a partir de ahí, eh, pues no desapareces totalmente del mapa, pero sí Yo que, que no. es verdad que pasas a... Eh, o sea, pasas ese estudiante al departamento de visados, ¿no? Y se le asigna Exacto. un visa manager, que llamamos. Exacto, que es una persona que solo se especializa en hacer aplicaciones de visa y que también va a estudiar y a analizar cada aplicación de visado de forma individual. Entonces, te va a preguntar pues, tus estudios, tu experiencia laboral y van a preparar que tu aplicación vaya súper completa y, y, y solicitarte todos los documentos que se necesiten. Cabe decir que el 99% de los visados que, que hacemos eh, son aprobados al año, hay un 1% que siempre obviamente depende, eh, hay países con más riesgo, países con menos riesgo, España ahora mismo, es un, bueno ahora mismo no estamos solicitando visados por el virus, pero normalmente España, a México, Chile, Colombia son países con menor riesgo, España, España de hecho no tiene ningún riesgo, es verdad que Colombia pues a veces hay que, eh, all, eh, o sea, always iba a decir, perdón <risa> siempre hay que, que adjuntar solvencia económica eh, pues demostrar que obviamente te vas a poder mantener un tiempo en el país uh, pero sí que hay otros países eh, que eh, pues se piden más documentos y que, y que hay veces pues, que el estudiante no tiene esos documentos y hemos tenido siempre, vamos a decir, alguna denegación, pero el 99% de los visados obviamente son eh, aprobados, ¿vale? Y una vez eh, pues eh, hacemos la aplicación, la solicitud de ese visado. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, podemos estar esperando a, a que Gracias. se nos apruebe? Vale, cabe decir lo que has dicho de ese 1,0,01% de posible denegación, que también nosotros avisamos, ¿ok? El perfil del estudiante, es decir, si creemos que puede haber una denegación, también avisamos a la persona de, oye, puede haber un riesgo, tal, vale, y ya eliges tú si sí. quieres o no quieres. No, y de hecho, si nosotros vemos claramente que hay un riesgo, ya nos solicitamos ese visado porque a nosotros como agencia también nos penaliza, sí. es decir, eh, a nosotros... El, el Departamento de Inmigración ve que ese estudiante eh, va a través de nuestra agencia y si ve que no estamos asesorando al estudiante y no le estamos diciendo oye eh, eres una persona que no cumples con los requisitos con no lo cual eh, uh -huh. exacto eres una persona no genuina que se dice eh, uh -huh. nosotros ya no, so, intent, o sea, no solicitamos ese visado yeah. pero aún así hay veces pues que el Departamento de Inmigración eh, nosotros hemos visto que a lo mejor no había un riesgo y el Departamento de Inmigración por, por por una cosa por otra han visto algo que no que no, sí. no les ha gustado con lo cual 100% garantizado nunca podemos eh, nadie ni nosotros ni nadie uh -huh. eh, quien diga lo contrario pues eh, miente porque al final no depende de nosotros no pueden garantizarte ninguna agencia que le vas a tener visado al cien pero sí que al 99% ¿no? claro. um, sí, entonces, la la la cantidad o sea el tiempo que se, se estima que se espera es muy variable um, nosotros siempre decimos que empezar los trámites con tiempo porque creemos que en cuanto ya tienes tu visado aprobado es cuando ya realmente te crees ¿no? que te vienes y ya te puedes empezar a plantear la fecha del vuelo, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, empezar con tiempo... En uno de los motivos es también por eso, ¿no? Por el poder eh, comprar tu vuelo con antelación y demás. Porque el tiempo de aprobación puede rondar entre cuatro semanas o ocho. O sea, eso es algo que puede variar. Hay aplicaciones de visados que a lo mejor... Han ido con más tiempo porque al estudiante le faltaba poco tiempo para venir y han querido aprobarlo antes, pero claro, al fin y al cabo es un riesgo que puedes llegar a cubrir tú solo, porque si aplicas a tu visado como un mes antes de que empiece el curso, quizás no te aprueban el visado hasta dos semanas antes de comenzar y por lo tanto comprarte el vuelo sin haber tenido el visado aprobado no es muy recomendable, pero bueno. bueno. Ya, yeah, a ver, al final es algo que no depende de nosotros, pero sí que es verdad que hay veces que el visado se, se aprueba ¿Al, al instante, hay veces que tarda dos semanas, hay veces que tarda cuatro semanas, entonces lo mejor es hacerlo con tiempo, que además, qué ganas de hacerlo rápido y mal ¿no? en el último yeah. momento. Con lo cual, si ya estás pensando en irte en abril, mayo, junio, el año que viene, que ya esperemos que este eh, virus eh, se haya, pues no voy a decir no, marchado Marisa. porque yo creo que no se va a marchar <risa> tan pronto, pero que al final eh, empezamos a ver que, que hay luz y que podemos empezar a viajar, pues puedes empezar a hacer tus trámites. Ahora mismo estamos con políticas de cancelación, eh, obviamente estamos hablando con las escuelas para que siempre consigamos ese 100% de evolución eh, y hay una cosa, y está clarísima, ¿no? que ahora mismo los precios están... Eh, como no han estado nunca antes. ¿no? Eh, y eso es porque obviamente quieren atraer a más estudiantes, porque obviamente el sector está muy tocado y las escuelas necesitan eh, tener esos enrollments y esos estudiantes eh, con ganas de venir, ¿no? Entonces han bajado los precios. Carlota, um, cuéntame, ¿algún, qué es lo que más qué es lo que más te piden los estudiantes? ¿Qué tipo de curso? Bueno, nosotros siempre siempre decimos que, que el venir y estudiar algo de inglés es necesario. O sea, la, la realidad es que en España sí tenemos un nivel de inglés que no es cero nulo, pero eh, a la hora de a la hora de hablar, sobre todo a la hora de poder expresarnos y demás, es lo que yo coincido con todos mis estudiantes que les cuesta más. Es decir, si puedo entender, puedo leer y a lo mejor me entero y tal, pero yo no me veo capaz, no, no tengo la suficiente habilidad de poder eh, conversar con nadie porque no soy capaz de montar una frase en mi cabeza así, tan, tan natural, ¿no? Es algo que tengo que ir súper eh, metodicamente generando la traducción y demás. Y eso es algo que obviamente pues, nos pasa casi todos porque, pues si sí, hemos estudiado muchos años en España en inglés. Bueno, en Latinoamérica también supongo que es un poco diferente por el hecho de la influencia que tienen y tal. Pero bueno, aún así, el venir y hacer un curso de inglés de tres meses mínimo es necesario o yo creo que es obligatorio en casi todos los casos porque sea como sea tu nivel, te va a venir bien porque vas a tener ese refrescar. Eh. Y una cosa que me decía Patricia, que yo creo que no ha salido el podcast, o sí, no lo sé eh, todavía, y me decía ella, que ella vino con Work and Holiday a Australia y no como estudiante. Y una de las cosas que ella veía mmm, de diferencia, ¿no? que había, hablado, había conocido a gente con estudiante, es que claro, cuando llegas como, con Work and Holiday estás solo, ¿no? Wow. normalmente no conoces a nadie, Tienes que empezar a buscar trabajo y no tienes una rutina. ¿No? Y no tienes el inglés no en tienes... la academia. ¿qué? Exacto. ¿Y qué pasa? Que cuando vienes estudiante, normalmente ¿Qué? llegas un, me lo invento, un martes, un miércoles no. y el lunes empiezas el cole. veas el cole, conoces a gente, tienes una rutina y quieras que no, pues eso también haya, ayuda si no hablas inglés. Obviamente, si hablas inglés, eh, la World and Holiday eh, y no quieres sacarte un certificado y no te interesa estudiar, la work and Holiday es un supervisado. Sí. Pero, pues también tiene sus ventajas venir con visado de estudiante, ¿no? Total, entonces el curso de inglés, pues aparte de eso, de darte también opción ¿no? o a sea, conocer un montón de gente, porque directamente vas a estar en una aula con entre 10 o 15 alumnos y vas a estar estudiando con tu rutina y demás, como dices. El, el hecho de, de hacer el primer curso de inglés, pues yo creo que, que ayuda a todo el mundo para eso, para soltarse más. Porque, pues eso, al principio, entre que llegas el día de la bla, bla, bla puedes tardar incluso un mes en, en hacerte bien al oído y en decir, vale, entiendo a la gente ya más o menos y demás. Entonces, sí, el entiendo. hecho de estar en un, aunque tengas algo de conocimiento del idioma, el hecho de estar en, un, en una academia de inglés y poder hacer esos tres primeros meses son geniales. Entonces, yo siempre recomiendo, si tu nivel de inglés es básico y hablamos básico un first, porque eso es básico, sí. um, hacer dos meses, esa de tres meses, perdona, de inglés general y luego un curso preparativo para un examen. O sea, sería seis meses de curso. Eh, con un visado de nueve. Nueve meses es la media que yo recomiendo a la gente venir. No recomiendo venir menos. Menos ¿No? de nueve meses se hace muy corto y obviamente aunque hay mucha gente que se quiere venir para toda la vida, como siempre nos dicen. No, yo me quiero <risa> quedaría siempre a en Australia. Um, y el presupuesto no te lo permite a lo mejor al principio, pues elegir una, una opción de nueve meses, que suele ser algo que se ajusta al presupuesto de casi siempre de todo el mundo, uh -huh. es lo mejor porque Seis meses, cuatro meses es muy poco, llegas entre que volvemos a lo mismo, entre que te adaptas, que encuentras trabajo, casa, que tienes un grupo de amigos y claro. dices, ostras, me acaba la visa. Mm -hmm. Y es el GDI, de ahora sí, tengo, tengo que renovar mi visado, que bueno, que contactas con nosotros, ser. obviamente, de nuevo y no pasaría nada, pero... ¿Sabes más que hay dinero, bien? Claro, bueno, es pues más y... dinero, porque al final tienes que pedir otro visado sí. y otro visado significa... Eh, pues sí, otra revisar, pagar otra vez el visado. bueno, y de hecho el, el hecho de venir tranquilamente sabiendo que tienes pues, esos nueve meses delante tuyo para, para establecerte, encontrar trabajo, hacer amigos, con, mm. mejorar el idioma y demás. Entonces, ese sería el plan de estudios que casi todo el mundo nos pide, que son tres meses de inglés general um, y tres meses luego de preparación por un examen, ya sea IELTS o ya sea Advance o, o mm. cualquier otro, depende del nivel de cada persona. Y, bueno, luego está la combinación de cursos de formación profesional con inglés, que eso también es algo normal porque hay gente que, bueno, tiene buen nivel, pero quiere estudiar algo enfocado en marketing ¿no? en hospitality management o cookery o childhood education. Diseño gráfico. Exacto, hay mil yoga. opciones, así que pues, dependiendo de cada persona se puede combinar y eso sí, ya te da una visa de un año y más. Vale. Bueno, pues mira, lo hemos cuadrado. 19 minutos, 15 segundos. <risa> Tenían que ser... Eh, eh, Intentamos hacer podcast de 20 minutos, así que... Um... Bueno, nos ha faltado hablar un poco de cuando ya tiene el visado aprobado, y lo decimos rápido, está el servicio de colaboración. Ah, ¿sí? Que eso, en el momento en el que tenéis vuestro visado aprobado, vais a tener el contacto de vuestra colaboradora o colaborador en el destino, que ahí ya os va a dar toda la información que necesitáis sobre el destino al que venís. Si venís a Byron lo seré yo. Si vais a otro, a otro destino, pues otro de mis compañeros es aquí, os dice todo lo que necesitáis saber y organizáis la llegada ya para uh -huh. que cuando lleguéis tengáis a alguien que os recoja o al tema de, de abrir la cuenta del banco nombre de seguridad social y tal entráis nada. también a formar parte de un grupo una comunidad en Whatsapp eh, que es bueno eh, los grupos son bastante activos uh -huh. eh, espero que dentro de poco podamos empezar a hacer eventos, eventos eh, nos encanta potenciar también toda la parte de, uh -huh. de hacer deporte eh, organizamos yoga, crossfit eh, volei, lo, surf, lo que, lo que haga falta y ahora también estamos empezando a mover eh, otro tipo de actividades eh, más relacionadas con el medio ambiente, así que espero que en breve también podamos hacer eh, cuando este virus nos deje para siempre y por siempre eh, limpiezas de playa y otras actividades eh, que creemos que, que, que son importantes y que al final um, necesitamos potenciar. Uh, muchas gracias Carlota sí, a ti. Um, espero que creo que haremos otro podcast contigo sí. mm, y hablaremos de tu historia que creo que sí. es interesante <risa> al final también hablar de nuestra historia personal sí. uh, pero bueno, espero que sea dentro de poquito, que nos volvamos a ver muchas gracias por explicarnos todo el proceso ha sido un placer y nos Anytime. vemos eh, la semana que viene de nuevo un abrazo, chao chao